Antes de iniciar el video, no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. El capítulo 141 trajo consigo un nuevo opening y ending, bastante curiosos por cierto. Personalmente leo el manga y es fácil entender las referencias que nos deja. Sin embargo, para las personas que solo ven el anime, no se preocupen, no realizaré ningún spoiler tan obvio. Por ello te traigo un análisis de estos, así que solo relájate y disfruta del video. Apenas iniciando el opening, vemos que Asta hace flexiones de pecho y presentan las tres espadas que este tiene. Y a continuación nos vuelven a presentar las tres espadas junto a Asta. Pero en esta también vemos que están los estandartes de las órdenes de los caballeros. Así como el del Reino Trébol, claramente hace énfasis en las espadas de Asta, por lo que en los próximos capítulos veremos qué pasará con estas. En esta misma imagen, el que Asta esté parado frente a estos estandartes y empuña a Danma se puede asociar con el objetivo que este tiene. Para ser rey mago debe superar a todos los capitanes de las órdenes, representados por los estandartes con su bandera. Y el estandarte del reino Trébol claramente representaría a Julius. Cuando aparecen los capitanes de las órdenes, también aparecen miembros al azar de cada una de estas. Lo curioso es que no aparecen los toros negros junto a Jan. Sinceramente, es difícil saber por qué no lo pusieron. Vemos también que Asta está cayendo mientras que su diablo lo ve sonriendo Esto puede verse como que Asta se sumergirá en el poder demoníaco Además, a su diablo siempre se le ha visto la intención de tener control sobre el cuerpo de nuestro protagonista Por lo que esta imagen de Asta cayendo de cabeza puede asociarse de cierta manera a esto Y luego vemos una imagen de amanecer dorado, en la cual todos están pendientes o viendo hacia la dirección de Juno. Incluso los que lo despreciaban por ser un plebeyo ahora sonríen junto a él. Esto y con el capítulo de esta semana, vemos que Juno poco a poco va ganando la confianza y experiencia con el fin de llegar a dirigir esta orden. Luego aparecen de nuevo los capitanes, con una peculiaridad que en cada imagen, William y Yami están en la mitad del resto, referenciando que se deberá tener bastante atención en ellos. Serán el centro de atención de los capítulos del arco del ataque al reino Pic. Vemos además una referencia del Yami y Charlotte, y me gusta esta escena. En lo personal espero que Charlotte se quede junto a Yami, aunque saben que esta es mi waifu y prácticamente Yami me la quitaría. Cuando Asta y Juno corren y estos se transforman, vemos que Asta empuña una espada y por su empuñadura vemos que es Shukuma, sin embargo es demasiado delgada para ser esta, por lo que sería una referencia de que existe una cuarta espada y es bastante delgada. Finalmente vuelven a aparecer las tres espadas de Asta, Junto al collar de Juno. No creo que este último tenga relevancia. Sin embargo, e insisto en que algo pasa con estas espadas. Ya que se le da bastante énfasis. Recordemos que es la cuarta vez que aparecen estas espadas. Si llegaste hasta aquí, dale like. Y si eres nuevo, te invito a ver los demás videos. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte. Ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. Con respecto al ending, en primeras escenas vemos que Asta sigue los pasos de alguien, que le lleva bastante ventaja. Pudiera ser Julius, Yami o incluso Juno, o puede ser que sigue a alguien, ya que este corre peligro e intenta salvarlo. Luego vemos nuevamente a las espadas de Asta con una diferencia, que en esta imagen vemos también la espada de Yami. Esto se une a lo que dije antes de que habrá una cuarta espada con una hoja bastante fina pero aún debemos esperar los demás episodios. Como mencioné antes leo el manga e intenté explicar el opening y el ending de la manera que involucre menos spoilers para el que solo ve el anime puede entender qué pasará después. Si tuviera que dar una calificación a estos, le doy 10. Me gustó bastante y nos sorprendió a todos, pues nadie esperaba que fuese tan bueno, ya que cuando se publicó la canción del opening y se supo que sería un grupo de K-pop, mucha gente le disgustó la idea, incluyéndome. Pero el tener ya el material visual junto a la canción hace que cambie totalmente mi criterio.